Y ahora tengo aquí a mi lado a la señora Laura García, que me trae este hermoso libro, El Desafío Digital, informarse, pensar, decidir libremente en la de cibernética. Además me, me hace una dedicación muy bonita, eh, muy, muy linda. Gracias, Laura. Qué lindo verte. Gracias siempre Bueno, me parece <risa> fantástico eh, Laura, eh, ni que hablar en todo lo que tiene que ver con el tema de la innovación De la fintech. una mujer que ha hecho justamente de acompañar determinados desafíos de emprendedores eh, Casi también otra huella en el camino Hay miedo ante el desafío digital, hay miedo ante la inteligencia artificial Hace un ratito nada más, dijeron, hace un instante nada más en todo lo que tiene que ver con el Foro Ecuménico Mundial Señores, tenemos que regular la inteligencia artificial Si no será un desastre ¿Nos haces una intro a esto? <risa> bueno, mirá Yo tengo una mirada un poco más completa en este sentido A ver Vos tenés tres grandes actores En, en todo lo que es la vida digital ¿no? Uno son los reguladores Que pueden ser los gobiernos, las, las grandes instituciones Los organismos internacionales otros son las empresas que tienen que tener una, más allá del modelo de negocio, tienen que tener una ética, y en tal caso nosotros exigiremos esa ética como consumidores, y después estamos nosotros como consumidores. Mi mirada en el libro es la de nosotros como consumidores. ¿Por qué? Nosotros podemos esperar las regulaciones, pero fíjate vos, las, la, una regulación, y qué pasa con esa regulación, las cookies. Las CUCES es una regulación que sale en el 2012. Eh, que la, Contale a los oyentes claro, que se porque todo el mundo lo sabe, pero por las dudas. Bueno, pero lo explico, ¿no? O sea, es. Eh, es, es cada vez que nosotros estamos en el, en, en, entramos en algún sitio, existen.. Eh, pequeñas, le llaman, son como galletitas, digamos, ¿no? Que nos van dejando para que, que muchas veces nos quedan en forma permanente, a veces es mientras estamos en el sitio, para tomar nuestra información. ¿sí? Por ejemplo, hay cookies que son permanentes y entonces estemos online o offline, ¿sí? también es, sigue estando esa, esa búsqueda de información se capta. Eh, como consumidores, en el 2012, esto empezó a ser algo fuerte, ¿no? El uso, todo tiene cookies, y la Unión Europea decidió que había que regularlas. Y la regulación funcionó. Y Ahora, Laura, eh, eh, eh, se regula siempre en beneficio de un bien común. O sea, se regula cuando hay algo que es medio complejo, que es claro. medio oscuro que medio gris. ¿Por qué se regulan las cookies? Porque si yo, yo tengo desconocimiento total y si no me dicen lo que están haciendo, si yo voy, por ejemplo, está tomando mi información. Exacto. ¿A dónde me muevo? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué me gusta? Exacto. ¿Qué no me gusta? Todo eso. Y, le y luego... Y lo toma. Exacto. Es, digamos, la información es permanentemente está siendo tomada para armar nuestros perfiles. El tema es a quién se la damos. Ahora, existen sitios que nosotros permitimos... ¿Sí? que se la sigamos dando aún cuando no estamos en ese sitio. Claro. Esto, Entonces, la regulación se dio cuenta, se dieron cuenta en el 2012, Mira, ya hace bastante de esto, que esto podía ser algo que si no estaba regulado podía ser algo realmente nocivo para las personas. Ahora, vos necesitas, del otro lado, también tener un consumidor consciente, porque ¿qué pasa? La verdad, si yo pregunto, y vos decime, pero la verdad, es muy poca la gente que lee el contrato de términos Pero y condiciones no. cuando te llega. Pero ni en pedo. Bueno, Muy no. largo. No. Bueno, ahí está el punto. ¿Qué pasó? Se reguló. Pero tenemos dos temas. Por un lado, hay como una pequeña trampa. Yo, en el capítulo, se llama la trampa de las cookies. ¿Cómo la señora funciona? es periodista. Usted se da cuenta cómo me titula, me baja, me cierra. La señora es periodista y la tiene re clara. Siga, <risa> siga, García, siga. ¿Qué pasa? <coughs> Ningún... Se ha hecho un estudio y estos... Contratos de términos y condiciones, ¿sabes cuánto tiempo te llevan en promedio leerlos? 45 minutos. No, pero lo hacen a propósito. Bueno, puede ser. Para, eh, ¿Y qué pasa? Nosotros eh, ni lo leemos. Te desconoces después la podemos, letra, chica. Podemos aceptar, aceptar, aceptar, aceptar, porque aceptar, si no, no podemos seguir adelante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y te dice, muchas veces dice, ¿acepta o reconfigura? Lo que tendríamos que hacer es, si realmente queremos ir adelante, reconfigurar. ¿Qué quiere decir reconfigurar? Entrar a ver en nuestra configuración, que esto no, no lo vamos a aceptar, que siga tomando información después que yo me voy del sitio. sí, Y, y otras, otra serie de cuestiones que nos pide para poder seguir adelante. Cuando yo acepto la cookie, acepto todo. Pero si yo digo reconfiguro, veo que es todo lo que estoy aceptando y puede que no lo quiera Pero fíjate aceptar. Fíjate qué importante lo que cuenta, porque en realidad lo que nos falta es educación, exactamente, como dice acá. Y este libro que, es eso. Exactamente, nos falta educación digital. Eh, Sofía contaba, antes que llegues, eh, yo es escribí sobre el tema de inteligencia artificial y es un tema a voces ahora, porque pues, nos falta en educación. Hace tiempo hablamos acá, hace tiempo, hace 20 días hablamos con Tomás Balmaceda sobre el chat GPT, la filosofía adentro de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta del millón, Laura, ¿tenemos información capacitación digital? No, y eso se llama alfabetización digital o inteligencia digital. Y dentro de esa inteligencia digital hay un área que es la alfabetización informativa claro. y es, somos carentes absolutos ¿por qué? porque vos podés decir de hecho si yo pregun cuando pregunto y le digo a las personas ¿cómo va tu inteligencia digital? y me dice, ah, yo ah, uso Whatsapp, estoy todo el día con las <risa> pantallas domino el Excel, Google y yo le digo, no, pero eso no es la inteligencia digital, eso es el uso técnico de las herramientas la claro. inteligencia digital claro. es son las habilidades que tenemos que desarrollar para evitar que el consumo digital afecte nuestro comportamiento. ¿Y qué sería? darnos un ejemplo. Bueno, eh, por ejemplo, las pantallas. El tiempo en pantallas ¿Viste que hay sí. una aplicación Que no te ni, dicen, en... Usted tuvo tanto sí. tiempo Bueno, sí. en Instagram me puse Que me avise Cuando ya pasé Los 15 minutos De bueno. tiempo en pantalla Entonces ahí salgo Me obligo a salir Bien eh, En realidad Creo que lo primero Esto, sí. esto bueno, Pensemos es. en esto Lo más importante Que tenemos que entender Es Que las reglas de juego Cambiaron Vos que sos de los deportes Lo vas a entender Mejor que nadie Si yo te digo Las reglas de juego Cambian El juego cambia Uh -huh. Yo no puedo seguir jugando el juego con las reglas de juego antiguas Porque voy a jugar mal Y alguien va a salir afectado El modelo no sale afectado En general vamos a salir afectados nosotros ¿sí? Las reglas de juego cambiaron en los últimos 30 años Desde que Internet llegó al mundo de la información claro. Y la forma en que consumimos cambió Lo que consumimos es diferente Entonces, yo te digo... El tiempo en pantallas, ¿por qué es importante? Es como tu tiempo, si prácticamente nosotros vivimos adentro de las pantallas. Sí, en mi caso, lo que pienso es que es demasiada pérdida de tiempo en pantalla. Yo no, lo, lo estás lo veo regulando, así. muy bien, muy bien. O sea, porque pero, se te va sí, el día en sí, redes sociales. Sí, pero, pero lo que yo digo es, a ver, estuviste cuatro horas, cinco horas, siete uh -huh. horas, capaz que estuviste todo el día menos el momento que vas a dormir, ¿sí? Sí. Pero ¿cómo lo regulas? ¿Qué, te, qué, qué es? ¿Tuviste trabajando? ¿Entretenimiento? ¿Qué, qué fue...? ¿Qué, ¿Qué, estuviste socializando? ¿Cómo lo dividiste? ¿Cómo estuvo? ¿Hay un equilibrio en tu vida digital? O está bipartida, ¿no? Porque mientras trabajas tenés el WhatsApp abierto. Sí, ¿Mm? sí. Entonces perdiste completamente tu atención. Tu atención está tan dividida, tan disociada. Que terminás con un estrés tremendo. sí, a y, fin inconscientemente del día. creo que incide muchísimo en nuestro, en, en todo, en los órdenes de la vida, el, el tiempo que vos estés en pantalla. Por eso, para mí, hay determinados horarios que digo, listo. Siete de la tarde, ya no más pantalla. Bueno, ah, ¿sabés qué hice? Yo me, me autorregulé, como siempre hago en algunas cosas cuando veo que se me está complicando. Utilizo modo avión. Por ejemplo, mientras escribo, modo avión durante. A, pregunto a los seres queridos. Che, me voy a entrar en modo avión, ¿no? Entro en modo avión, voy a estar hasta. Que ahí ni el WhatsApp te entra. Claro. O sea, Exactamente. Nada, es cero llamo a mi madre, hago todo todo el testeo. Entro en modo avión. Y fin. Y lo que sí. Me, no sé si está bueno, pero sí recomiendo mucho eh, los este. los podcasts de determinados temas. Si me gustan. Sí, pero. a ver, No nos sintamos mal con la tecnología. A ver, ¿la no, tengo... es, para mí no. Es maravillosa. Es una herramienta que según cómo vos la uses es espectacular. El punto está en que nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras eh, las habilidades que tenemos que desarrollar para poder usarla bien y que no nos afecte a nuestro comportamiento. Una de las cuestiones que el, el tiempo en pantalla mal utilizado es esta pérdida de la atención y es la ansiedad. Total, cada día somos más ansiosos. Total, Laura, total. Sí. Total. Entonces, bueno, los esa terapeuta es Los terapeutas pero... te preguntan cuánto tiempo usas el celular. Sí, claro. Pero es que forma parte de nuestra vida. Tenemos que entender. Por eso te digo, las reglas del juego cambiaron. Las reglas del juego cambiaron. El punto está en que nosotros somos conscientes. Y hay algo que es muy importante. Los que educamos a los niños, que los mm. niños pueden, decimos son nativos digitales. Sí. Pero los que nosotros somos analfabetos digitales, enseñando a nativos digitales, ¿Hacer alfabetos digitales? No necesariamente, porque les enseñamos con las reglas de juego viejas. Claro. La educación también tiene que cambiar. Total. Tenemos que enseñarles, ya no es, mira, hoy alguien comentaba, ¿no? Bueno, eh, hay que dejar a los chicos en el colegio a utilizar el Google, ¿no? Que busquen, que no busquen. Sí, ¿por qué no? Para mí sí. Forma parte de la vida. Ahora, yo lo que le tengo que enseñar es hacer un consumidor consciente. De la información. fomentar a poder la creatividad un poco, claro. ¿no? No, no solo el. A buscar. Sí, a buscar, a buscar, no a recibir, no a, a, a dejarse buscar. informar. A buscar. ¿Cuánto mito hay con el chat GPT, Laura? Bueno, eh, mucho, eh, como siempre, con todas las tecnologías ver, nuevas. Rompamos tabúes. Rompamos tabúes, Laura. Eh, yo en el libro no hablo de las tecnologías per se, sino de lo que nos pasa con las tecnologías. Y fíjate vos siempre lo que nos pasa. Pasó con el metaverso, pasa siempre, sí. ¿no? Lo primero es esta cuestión de, de fascinación, ¿no? Es una claro. nueva tecnología, es Dios. No claro. este, no se puede cuestionar. Y todos claro. tenemos que ir para ahí. Y va a resolvernos prácticamente todas las cuestiones de la vida. Parece que prácticamente, ¿no? Sí. Eh, entonces... Y, y lo primero que tenemos que pensar frente a una nueva tecnología es qué nos va a pasar desde nuestra percepción, cómo cambia nuestra percepción, qué puede pasar desde la percepción con Chat GPT. Lo primero es que no lo endiosemos. Es una herramienta y, como tal, ¿qué hace? Busca información que está en la nube, busca información que está en, en Internet. Hasta la, el 2021. Bueno, y la información que está en Internet. ¿es toda correcta? Claro. Eso Entonces, dice Santiago ah, Bilinski. Claro. O sea, pongamos en duda también lo que nos Pero entrega. Pero totalmente pongámoslo en duda, porque sería lo... Es, es, a ver, no está validado. Siento como que, viste, me llama mi madre que tiene 85 y me dice, eh, lo dijo TN, lo dijo... Mir o sea... Siento que es lo mismo. Pongamos en duda, utilicemos el juicio crítico. Exacto. Hoy, mañana y siempre. Juicio crítico total, alfabetización informativa. Exacto. Cómo consumimos y no endiosemos nada. O sea, ChatGPT GPT es una herramienta, pero fantástica. Pero no la consideremos que a partir de ahora, ni tampoco es... ...el amigo para tener en la mesita de luz... ...que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer... ...con nuestras vidas... ...y el, que... otro, el otro miedo es esto que... ...se van a perder 300 millones de, de, de, de empleos... ...o sea, esto de decir... ...bueno, se va a recontrar, re, eh, reacomodar... ...se suple, digamos... ...se suple la funcionalidad... ...y por el otro lado... ...un psiquiatra, después de un estudio... ...de 80 años... Eh, ...con distintas cuestiones que nos atravesaron... ...en la cultura... ...un informe que leí en el diario El País... Plantea que posiblemente comencemos a tener un variable uso del tiempo. Elegir qué voy a hacer con el tiempo. ¿Podrá llegar a ese escenario? Sí, el tema es que estemos alfabetizados para poder elegir correctamente y no dejar que otros elijan qué vamos a hacer ¡Apa! con el tiempo. ¿no? Por eso yo pongo decidir libremente en la era cibernética. Porque si yo utilizo eh, permanentemente mis emociones para tomar decisiones, que para eso los, los to, to, todo lo que estamos en, la, en el mundo digital está preparado para trabajar sobre nuestras emociones eh, no estoy tomando decisiones. Y este A, es un, problema, un ejemplo, ¿no? en qué momento están trabajando nuestras emociones. Mirá, ¿El algoritmo? la infodemia, la infodemia, la infodemia ah, es claro. el ejemplo más claro que tenemos, porque qué? Estábamos todos como sociedad atravesados por el miedo y el desconocimiento. Claro. Son dos elementos que son claves como emoción para enfrentar cualquier tipo de información. Y todo lo considerábamos que era valioso. Y todo y te maneja también tus sensaciones, tus decisiones. ¿eh? Automáticamente. Porque, mira, déjame hacerte dos, dos comentarios al respecto. Uno, yo lo explico, el cerebro, Kahneman lo explica en su libro... Sí pensamiento rápido y, y lo leí. Lento. Bueno, eh, fantástico libro. Fantástico libro. Él explica que el cerebro tiene dos instancias, sí. la analítica y la automática. El cerebro, como el cuerpo humano, está hecho para utilizar la menor cantidad de energía posible, para ser más claro. eficiente. Fantástico. ¿sí? Entonces, sí. el cerebro, el, el analítico es, por ejemplo, yo camino, tengo que pensar, la primera vez que camino, pienso... El, cómo muevo el pie, tengo mil cosas para el pensar. El camino elegir, ¿no? Claro, y también tengo que contextualizar, me puedo golpear, cómo hago con esto, la luz, bueno. Pero ahí gasté muchísima energía y un esfuerzo muy grande. Pero después, ¿qué pasa? Todo este aprendizaje va al automático y yo ya camino sin tener que pensar en lo que tengo que hacer. La tecnología trabaja con el automático. No trabaja con el analítico. Entonces, como actúa y opera sobre el automático, nosotros reaccionamos, somos absolutamente reactivos. Entonces, por ejemplo, me llega una información que no es una información, es una opinión, pero es de un influencer, pero es un influencer de deporte, pero me está hablando de vacunas. Y yo, en ese momento, como es popular, es un influencer, estoy asustado, lo, re, lo, lo reenvío automáticamente, me parece que es importantísimo y tengo que reenviarlo. Lo dijo Juan. Sí, como es, cuando yo, el primer impulso que tengo frente a una información es actuar, hay que no hacerlo y analizar Brillante. por qué es así. Brillante. Porque así está hecho. Bueno, y el otro punto... Algo, yo lo llamo vagancia intelectual, ¿no? Hay como una pereza bueno, que está promovida, pero no es que porque hay alguien malo que está diciendo detrás, vamos a hacer que las personas actúen y no piensen. No, es porque así funciona la tecnología. Ahora la tecnología y esto es importante, parece que la tecnología nos va a resolver todo, ¿no? Bueno, ChatGPT, cuando recién salió, yo siempre hago estas dos preguntas que sugiero que las hagamos siempre y es frente a un se lo pregunté a ChatGPT, le dije, "¿Qué barreras? ¿Qué cambia con ChatGPT?" con ChatGPT y que no cambia con ChatGPT. ¿Sabés qué hice yo? Ahora contame qué te contestó. Yo dije, eh, ¿qué me das como...? Eh, puse, ¿Qué me resolvés? ¿Qué no, no, le puse, eh, ¿por qué critican tanto al ChatGPT, eh, Chat digo yo? Eh, ¿Y por qué es tan favorable para la sociedad? ¿Qué te contestó? Entonces, eh, en cuanto a la crítica... <coughs> planteó el tema del de poco uso de, eh, y, del cerebro y de tener respuestas automáticas. Y yo me reía, digo, qué inteligente, porque autorreconoció las críticas, pero después automáticamente abajo pone, pero tal y tal y tal y tal, ¿no? Y después, como variable, pone positiva, como variable positiva pone el tema de la información, pero también me alertaba que era hasta el 2021. Claro. <risa> Muy interesante muy interesante ¿no? como lectura, ¿no? Cuando sí. escribí, digo, bueno, lo voy a utilizar como herramienta, que a mí no me desbordó el cerebro como herramienta, capaz que no lo supe usar. Bueno, ahora decime qué te contestó vos. Bueno, en realidad, sí, la capacidad de procesar enormes volúmenes de información eh, que el, el ser humano no podría, eh, el acceso a toda esa información, pero en cuanto a lo que no cambia, tiene que ver con las con las habilidades blandas de las personas. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, y esto va a lo que vos recién hablabas, de se van a perder puestos de trabajo. Obviamente, están cambiando las reglas de juego. No sigamos pensando. Decían que uno claro. de los principales, por darte un ejemplo, era el de community manager. Ya ¿Para qué vas a contratar un community manager si vas a tener el chat GPT? Bueno. Entre otros, ¿no? Sí. Posiblemente hay que re, hay que readaptarse, y en lo que tenemos que ver es dónde están las aquellas cuestiones que no van a cambiar. Yo siempre creo que la oportunidad no está solo en aquello que cambia, sino que fundamentalmente está en aquello que no cambia. Y eso es donde nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque aquello que no cambia va a aumentar ¿Qué sería aquello que no cambia, Laurita? Todas las cuestiones de, de, de las personas, todo lo que tenía que ver con, con las, las, los, los, el, las habilidades humanas, con, con el trabajo emocional, todo esto es Bueno, lo que esto no lo cambia. dice este psiquiatra, esta investigación de ochenta y pico de años, eh, plantea esto que vos decís, ¿no? Dice que eh, posiblemente vamos a tener más tiempo para replantearnos cosas, para pensar. Pues fíjate que cuando se hablan de esas 20 profesiones que posiblemente puedan, vamos a decir una palabra un poco más más amorosa, reacomodarse, eh, no están los psicólogos, no están los psiquiatras, ¿no? No, pero la empatía sí está. Es. O sea, son son todas cuestiones. Vos tenés que pensar no en la profesión, sino en lo que a, a, a lo que aplica a la profesión. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, se ha sumado Lorena Marino en esta columna que tenemos cada 15 días que hablamos de liderazgo. Ayer maravillosamente hablaba con Lore fuera del aire pensábamos, ¿no? ¿Cómo podemos construir un espacio hoy de, por qué no, de autocuidado y de intentar que la coyuntura no nos anule la creatividad ¿no? y jugando con esta, con este homólogo me tomo el atrevimiento de tomar como homólogo a Fito Páez y decir, che, en plena crisis, en plena locura en plena angustia un tipo genera eh, semejante, semejante disco que es el más vendido del rock nacional como la creatividad esto que vos también decías todo bien con el chat GPT, pero las habilidades blandas las va a tener la persona. ¿eh? Uh -huh. Así que medio como que podemos conjugar las tres este espacio que tiene que ver centrado en la persona. Antes que llegue Lore. Laura, Lore, buen día. ¿Cómo le Buenos va? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte acá. Eh, vos hablabas, Laura, del tema de la empatía, ¿no? Del tema de la empatía en todo lo que tiene que ver con esto que significa el verdadero uso de las habilidades, de ponerle habilidades blandas a la tecnología, ¿cómo sería? Eh, a diferencia de lo que podemos entender como empatía desde la tecnología, la tecnología utiliza algoritmos permanentemente para tomar nuestros perfiles, para ir conociéndonos uh -huh. y para conducirnos a nosotros a seguirnos quedando, porque lo más importante para la tecnología es nuestra atención, que nos quedemos más tiempo. Claro. ¿no? La empatía parece ser en la tecnología algo que es completamente diferente a lo que a lo que es en, entre los humanos, que es, yo te tengo que dar confort. Ah. Pero eso no es empatía. Seguramente Lorena lo va a explicar mucho mejor que yo, ¿no? Porque, Pero, entonces, te tengo que dar confort, entonces pienso como vos, te doy más información de lo mismo, te hago, te hago sentir que vos sos el mejor, el único... El, Reconfirma el, el... tu sesgo. Exacto. Exacto Reconfirma tu sesgo Pero eso no es empatía Eso no es empatía Bueno, tu, te dije que íbamos a hablar de inteligencia artificial Te dije que íbamos a tener a la señora este, García Periodista, ella abra, cierra, impecable sabe cómo, sabe cómo atraerte el contenido, te lo da determinado y por supuesto su libro El desafío digital, ¿eh? María Laura García eh, sacamos una foto? Sofi, si vos podés, acá le sacamos una foto Si podemos, estamos haciendo estamos todo Somos mujeres 24 cosas a la vez Como hacemos, 24 cosas a la vez Vamos a estar el 10 de mayo Laura va a estar firmando En la Feria del Libro Vamos a estar ahí, obviamente, acompañándola Vamos a hacer un vivo con Laura Porque la verdad que nos acompaña Realmente, hoy es sumamente importante romper tabúes en todo lo que tiene que ver con la tecnología, romper mitos ¿eh? como todo utilizar las herramientas que nos sirvan para tener una mejor calidad de vida ¿Está mal? ¿Cerré bien o sea re mal? ¿Usted qué dice? Cerraste impecable así <risa> queda un ratito más? Me quedo. Eh... Lore, hablamos fuera del aire de, y, de, y pensábamos siempre, ¿no? Tus columnas, este, para darle, tuvo muy buena repercusión tu última columna en redes. ¿Es necesario hacer una burbuja en este momento? Creo que es necesario eh, protegernos y cuidarnos, ¿no? Y atando con lo que venían diciendo y hablando con Laura, cuán importante es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Obvio porque ayer en la presentación, que el 10 va a estar firmando sus libros, pero ayer fue su presentación oficial del libro, en la Feria del Libro, y estuve, y sumamente interesante, porque yo pensaba, mientras le la escuchaba Laura ayer, decía, bueno, cuán importante es que nos conozcamos, nosotros como personas, que nosotros seamos los dueños de poder elegir porque nosotros a veces no pensamos que podemos elegir. Es como, bueno, es lo que tengo que hacer, es lo que... ¿No? El tener que. Pero no hay una elección. Y en esto, en la responsabilidad de lo que consumo... Hay una elección. Y esto también, llevado a esta pregunta que vos me haces, yo creo que es un momento para cuidarnos, para protegernos, para elegir con quién estamos, qué consumimos, ¿no? Eh, cómo nos volvemos a reconectar con nosotros, porque si nosotros nos, llegamos, nos dejamos llevar por este entorno, que es, por momentos, se vuelve muy porágine, agresivo, eh, con mucha incertidumbre, nos genera muchísima angustia, algo que hablábamos ayer con vos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Y yo siempre digo que a veces hay que cerrar para después volver a abrir. Y cerrar es cerrar a reconectarme conmigo a poder pensar, bueno, ¿qué tengo yo en este contexto que muchas personas están redefiniendo, rediseñando, repensando? ¿Qué pasa? ¿no? Hay, hay muchísima incertidumbre hoy frente al mundo laboral. Entonces, ¿qué puedo aportar? Entonces, es pensar primero desde la base. ¿Quién soy? ¿Qué tengo yo para aportar? Algo simple que es reprofundo y que no es tan simple, ¿m? Uh -huh. porque es lo que nos define. Entonces, creo que primero el conectar con nuestras fortalezas y también identificar esas oportunidades de mejora, también identificar con quién nos rodeamos. Ayer te dije algo que es, somos producto de las cinco personas con las cuales más interactuamos. Y si estamos con personas que en realidad no pueden ver la evolución y estas cuestiones que tienen que ver con, como digo, de más conciencia humana, ¿m? hay personas que están despiertas hay algunas que se están despertando y hay algunas que van a seguir como si nada pasara. ¿Y es para juzgar? No, es para empatizar. Cada uno hace lo que puede. No todos tenemos las mismas herramientas, no todos tenemos las mismas los mismos niveles de conocimiento y de competencias. Entonces, los que por ahí estamos más despiertos, eh, es importante poder ayudar a otros. Hoy a la mañana lo, lo mencionaba eh, con alguien que me llamaba para contarme una decisión que había tomado y que me contaba esto no en un proceso de mentoring que estoy haciendo y me decía, bueno, pero ¿sabes qué? Mi, mi pareja no puede entender esta decisión que yo tomé de bajarme de un proyecto que era espectacular. Y ella se escuchó. Y este es el momento para eso, para escucharse, para... Para creo que también alejarnos un poco de tanto ruido. Porque en esto y atado con lo que dice Laura, es también ¿qué consumimos nosotros? Nos dejamos llevar por la vorágine, nos dejamos, porque nosotros sabemos que, digo, desde las redes, en el caso de las redes es consumimos el contenido, y como dice Laura, es te ponen todo el contenido hecho a medida para vos. Y vos decís, te, te asevera, ¿no? Esto que vos decís, y esto como lo que vos decías, esto de la reconfirmación, ¿no? Eh, que vos, que lo que haces es sí, decir, ah, bueno, entonces estoy bien, estoy por el buen camino, ¿no? Pero bueno, no nos damos cuenta que atrás hay un algoritmo que nos está poniendo todo sobre la bandeja y en cierta manera es hasta alimentando nuestro ego. ¿Mm? Totalmente, la reconfirmación la de re la palabra. Exactamente. Y por el otro lado, cuando vamos a los medios, tenemos que saber que los medios son empresas que tienen eh, posturas. ¿Sí? Y que está bien que así sea, pero uno tiene que tener su capacidad de discernimiento, de entender y de poder comprender y discernir qué cosas, digamos, son las que de eso toma y también abrirse a las posibilidades. Laura, ayer decía algo en, el, en la presentación que hablaba de, eh, bueno, qué es lo que consumo, y seguramente hoy lo mencionaste, ¿no? En esto, cuanto si lo llevo a la alimentación. Y esto es exactamente lo mismo. También es qué consumo. ¿Qué consumo en mi vida? ¿Qué consumo en cuanto a las conversaciones que tengo? ¿Qué consumo para nutrirme? ¿no? Para nutrir nuestra parte interna, que es lo más valioso que tenemos. Mm -hmm. Algo que a mí me, me, me, me haces acordar hace unos días, me tocó hacer un proceso, algo que trabajo eh, con las mujeres, huella de género. Mm -hmm. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando acá. Eh, porque no sé por qué parecería ser que las mujeres necesitamos mucho más reconfirmar que lo que pienso es lo que van a aceptar el resto. Mm. Y me parece que si puedo tener esta posibilidad que decís vos, Lore, de tener autoconocimiento, de ser coherente con lo que digo y uh -huh. con lo que deseo hacer para conmigo. No siempre se puede. Pero también hay veces que jugar con el riesgo y el costo de decidir te genera una determinada autonomía y una determinada, casi te diría, eh, autoestima. ¿no? Las mujeres decían, eh, yo la verdad que me cuesta poner en voz, ¿no? Eh, poner en voz lo que pienso, poner en voz lo que decido. Eh, y me parece que es un momento como para eh, po poder poner en voz lo que pensamos. No uh -huh. sé qué piensan ustedes. Yo creo que, que sí y que es importante. Primero, a veces, Ari, no tenemos opción para elegir. No. Por eso creo que cuando uno elige libremente, es un agradecimiento, porque no todas las personas lo pueden hacer. Porque a veces uno desea hacer el cambio y la el contexto en el cual estás, no podés hacerlo. Sí. Pero uno no tiene que desanimarse, porque seguramente si uno sigue trabajando, ese contexto se va a dar. Ahora, no hay nada mejor que poder tomar decisiones y ser honesta con uno mismo. Por eso siempre hablamos, en estas columnas hemos hablado varias veces, del ser, del hacer para el tener. Y lo y lo que cruza todo eso es la coherencia. Uh -huh. Hoy, digo, y si lo llevamos a nuestros temas y a nuestros contextos, lo que vemos es muchísima incoherencia, ¿no? En nuestros líderes, sí, en, en estas cuestiones que digo... Eh, son los comportamientos que estamos viendo, son comportamientos que aseveran, en cierta manera están en, en, en concordancia con lo que se ve hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando nos llama la atención muchas veces que haya que, que hay personas que toman decisiones contra la corriente y que de repente son, llamando exitosas lo que ya sabemos que para cada uno es el, el éxito, ¿no? Eh, que toman decisiones de romper con todo, cortar y cambiar ¿sí? y eso habla de, de la confianza en uno mismo más allá de lo que diga el entorno ¿sí? eh, entonces volvería a este punto que para mí es clave es la confianza en uno mismo y creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho ahí ¿sí? porque todo el tiempo estamos pensando que nos falta cinco para el peso que nunca estamos a la altura de las circunstancias ¿sí? entonces el gran tema es primero creernos que porque, digo, esto es histórico, ¿no? En sociedades tan patriarcales donde las mujeres Totalmente. estaban sometidas, ¿sí? Donde no había un lugar de protagonismo. Entonces, creo que siempre pensamos, siempre buscamos la aprobación afuera. Y la primera aprobación es interna. Es interna. Es trabajar mucho, ¿no? El autoconocimiento, la autoestima y sentir. Me parece que el gran salto que podríamos llegar a tener es medio como ponerle algunas cookies a la presión uh -huh, social, ¿no? Uh -huh. eh, poner algunas cookies a la presión social y entonces si le ponemos algunas cookies a la presión social, le mentimos un poco, vamos a poder tener otras libertades para decidirnos nosotras. ¿eh? Poner poner en voz. Para mí el gran punto fundamental es este, cuando uno hace ese uso de la palabra sentirse que es coherente con lo que uno piensa. Uh -huh. Independientemente de, de lo que el otro mire o no. Y también argumentar y contraargumentar y sentirse que lo que uno plantea es muy acorde con lo que uno siente. Bueno, señoras, me quiero... Usted se tenía que ir. Sí, yo me estoy apurando quiero, decir algo, quiero decir algo que, que en esto que decís, que ayer también eh, Laura lo trajo en esto, de qué pasa cuando, cuando me muestro diferente. Qué pasó, cua, qué pasó cuando... ¿Qué pasa cuando se disiente conmigo o, o hay otra postura, otra contrapostura? En definitiva, esa contrapostura nos termina enriqueciendo. Totalmente. Lo que pasa que lo que nos está lo que nos genera la inestabilidad es el ego, ¿sí? Porque el ego es muchas veces lo que cómo, cómo voy a cómo vas a pensar de esa manera, cómo me vas a pensar como yo, ¿no? O este tema de buscar la aprobación es porque si me aprueban existo. Exacto. ¿Sí? Y nosotros existimos más allá de la aprobación del otro. Exacto. ¿Sí? Entonces, insisto en esto, que este es un momento para mí, eh, a nivel humanidad, de quiebre. Yo creo que la pandemia trajo muchas cosas, más allá que, que, digo, que trajo mucho dolor, mucha tristeza, también trajo mucho despertar. Por suerte, uno empieza a ver más personas con este despertar de conciencia, de poder romper y quebrar con paradigmas para poder ser honesto con lo que uno quiere ser. Porque la vida es una sola. ¿Sí? No vamos a volver a transitar lo que ya transitamos. Es una sola. Y nada mejor que poder irnos a acostar todos los días siendo lo más coherente si no podemos ser el 100% de tener esa coherencia que estamos diciendo, porque a veces las circunstancias no nos lo permiten, poder llegar a la noche y decir, bueno, pude ser casi la totalidad de mi coherencia entre lo que soy, hice y tengo. Exactamente. 1449, me llevan a, a, a leer, cuando tuve que escribir sobre inteligencia artificial, me llevan a leer, lo que vos decís Lore, me lleva a un párrafo de este filósofo israelí, Hararis uh -huh. que yo mientras leía mucho de él ahora estoy escuchando el audio el audiolibro de Sapiens uh -huh. eh, digo, este es un hombre al cual los popes de Silicon Valley le temen le temen por su, por su posibilidad de razonamiento y de juicio crítico no eh, pero además es un hombre que no usa celular vive en una comunidad de Israel eh, y tiene un concepto muy coherente entre lo que consume como alimento diariamente y todo lo que vos planteaste de qué manera la tecnología le es útil ¿no? o no es el poder del ser humano sobre un beneficio que puede llegar a ser la tecnología eh, y él planteaba esto de la coherencia para no romperse porque si no sos coherente con vos y si sos funcional a la presión social, te rompen. Uh -huh. Te rompen porque tenés que ser una mujer hegemónica, te rompen porque tenemos que ser jóvenes y bellas, te, por hablar del género, ¿no? Te rompen porque tenés que tener un determinado éxito en un determinado momento biológico eh, y de edad, ¿no? Económico, te rompen. Te rompen porque la presión social uno no termina nunca de satisfacerlo, es como un Pac-Man, ¿no? continuamente, hoy es una, hoy mañana es otra, pasado es otra, mañana la maternidad y sigue, y sigue, y sigue, sigue. Así que me parecía sumamente importante juntar la tecnología y juntar la coherencia y juntar con esto, ¿no? Eh, eh, dígame. Bueno, esto que decís es una de las habilidades del desarrollo de la inteligencia digital, Mira. que es la la coherencia en la identidad digital, es bueno. la construcción de una identidad digital coherente entre cómo somos en la vida digital y en la vida offline Mirá qué bueno y vos sabés que yo no sé si ha, han escuchado muchos casos de influencers que se ven fantásticos y que, y que después se suicidan, que son la persona más depresiva en la vida. Re no es real, porque la palabra no es, no es correcta, real. Es offline y online. O sí, es una sola vida. Obvio. Solo que la transitamos en dos vías. Esta disociación es terriblemente nociva, pero la vemos bastante. Está ese ser social que se despliega, se siente que está en un escenario, porque de alguna manera la vida virtual es un es gran un escenario. escenario, donde no, busca, no buscamos que los otros nos vean, pero no interactuar con los otros necesariamente. Y por otro lado, después en nuestra vida, cuando se apagan las luces y vamos a nuestra vida offline, somos un ser depresivo, un ser que no tiene ninguna motivación, ¿no? Uh -huh. No necesariamente tiene que ser así Pero no, digo, qué terrible, el, ¿no? Lo pusimos como ejemplo hubo, una, hubo un caso muy renombrado Del que vos estás planteando Cuando, bueno, en plena pandemia eh, Había una influencer, una joven influencer Con el tema de eh, Comenzó a cundir bastante El tema de la alimentación Que era vegana y que era vegetariana Y de pronto no se dio cuenta Estaba haciendo un posteo Y atrás había un salmón sí. Entonces digo La virtud de ser coherente Tiene un costo para mí eh. Okay. Tiene un costo para mí Pero me parece sumamente interesante Bueno, señoras, ha sido un placer tenerlas Mire, una maravilla Una maravilla, gracias, Laura El 10 no, de mayo nos vamos a estar viendo Ahí nos en espera. la feria obvio, obvio, En la feria <risa> del libro eh, Lore, qué decirte Gracias como no, siempre, cada favor, 15 días Un placer, días, ¿eh? un placer. Eh, Las libero, porque sé que tienen sí. sus compromisos Pero gracias, gracias por estar acá Gracias a vos, Sara, siempre un gusto Thank <laughs> you.